residentes en el sector olimpia aquí en san francisco de macorís nueva vez reclaman el arreglo de las calles de esa barriada que se encuentran intransitables además se refirieron al servicio de agua potable esperando que A <risa> demasiados años tiene eso así en esa condición y dice que va a hacer mañana y que va a hacer mañana y no hace nada eso está que da pena para allá abajo eso, eso está da pena para allá abajo esa es. y el agua se la mandan dos días duran diez días y no le mandan agua y se, esa gente seca para allá que van a hacer, eso tiene muchos años haciendo lo mismo y ve ahora la junta de vecinos metió una tubería privada por el medio y le negó el agua a toda la comunidad porque porque una señora ahí le dieron 350 mil pesos y ya ellos son dueños de patrimonio público y nt